Ah, moletti. No. ¿Qué no? no. Dale, vos otra que está el pescado, no, no, no. está, está. Ah, venía Vedianito, entonces. Sí. Pescado lindo, saltó dos veces allá lejos. Bien, siempre la cacha tensa. Por donde la tocaste. Lo y lo, lo vi que hizo para allá, pa allá. Lindo pescado. Lindo, lindo. No lo aflojé nunca. Siempre la caña negra. Mira qué grande. Chico. Muy lindo. Seguí, seguí. Vamos, ah, leche, que grande. mira que pescado. En el palito. Muy buen pescado. Muy lindo Costó, pero salió a ver. Eh. loco. Dio unos saltos allá lejos. Venía remosos, saltando, chico. pero como Miren, loco y venía saltando. Ay, pesa. Lindo. Qué pesca? pesa. Pesa. ¿eh? Más vale. No, no es que va, vos siempre vas a querer hablar Le ganado. pinché la nariz, por eso. <coughs> no le gustó. No. Le pinché la nariz.